línea telefónica a Cristóbal Rodríguez, Bueno, relante. vamos, más a, temas, vamos a, de a conversar con Cristóbal Rodríguez. Buenos días, Cristóbal. Buenos días, amado, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Un placer oírte. Cristóbal Rodríguez. Te estamos llamando del programa de mañana, Telenor Canal 10 en San Francisco de Macorís. Eh, la idea básicamente es escuchar tu opinión acerca de si el presidente Leonel Fernández ¿Puede ser candidato nueva vez por la fuerza del pueblo o por cualquier coalición o cualquier otro partido que pueda terciar en las próximas elecciones? Mira, hay dos, digamos, dos dimensiones de la discusión. Una es de legalidad y otra es de constitucionalidad. Okay. En el... En plano de la cuestión legal, el expresidente Fernández ha un impedimento jurídico para presentarse como candidato, para solicitar una inscripción como candidato ante la Junta Central Electoral. Ese impedimento proviene fundamentalmente de tres disposiciones normativas, el artículo 49.4 de la ley 3, 318. La llamada será desconectada debido a la falta de dinero. No, no, Amado, Porque, pero hay que respetarse. No no, eso fue a Cristóbal. Señores, hay que llamarlo de nuevo, por favor. Toma, toma, toma, toma, toma. Esa fue la yo, yo me esa voy es voy la a ellos, flota yo No malo que... <ríe> <ríe> Esa fue la flota Hay que hablar con es viernes. Hay, que hablar, <ríe> hay que hablar con alguien. Oye oye bien, pero, pero, permítale <ríe> que vaya Oye viene no, no, no te individualices no, bueno. no se al público, ¿verdad? Sí, sí, vamos a llamar a que... En ese sentido, en lo que Amado... ¿Cómo se llama ese? ¿Es Siri o quién? Eh, ese es hablador. Eh, no, ese, ese en lo que Amado logra conectar, eh, me gustaría sumarme wow. al comentario de Francis, eh, en el sentido de que ciertamente hay un historial en lo que tiene que ver con Temisto Monta, independientemente de que aún él no haya sido eh, haya sido acusado, o sea, que se le llamado no, eh, por un tribunal... Eh, o sea que no se le haya ya, ya luego de que es acusado que no se le haya probado, vamos a decir, o que haya sido ya sometido a la justicia en el sentido de que haya una culpabilidad clara más que las pruebas y que ese caso quedó, vamos a decir, cerrado ahora, Carolina, de manera. No, no podemos no hablar, Francis, quiero ver qué es uh -huh. lo que ella va a decir. Está bien, eh, eh, independientemente de esos aspectos de que él ahora está fuera de la justicia y de que se cerró de manera provisional. provisional él admitió de alguna forma y amenazó al PLD, amenazó a la, al al pe, a la procuraduría, al país. él dijo en sus cartas que él envió, que me parece Discúlpame, que fueron dos. Que fueron él dijo bailos, academy, si no me sacan de aquí yo voy a hablar bueno. y, no, y van a haber muchas personas involucradas sí. entonces. está de nuevo en ya, el aire. se nos cayó la llamada. se nos cayó no se nos acabó no. <risa> vamos a ver. pero se cayó la llamada. Sí, ¿me escucha? Esos son gajes de los y de los programas en directo. Sí, sí, sí, sí. Así es, pues continúa por el, la misma línea que iba. Lo que decía es, el incremento legal del expresidente Fernández viene de tres eh, fuentes normativas. La primera es el artículo 49.4 de la ley de partidos. La segunda la disposición contenida en el artículo 134 de la ley orgánica del régimen electoral. Y la tercera es la interpretación por vías reglamentarias que del artículo 49.4 de la ley de partidos hace la Junta Central Electoral en el reglamento para la comisión de candidatos y candidatos mediante convenciones y encuestas este es un reglamento del 7 de mayo de 2019 el artículo 10 de ese reglamento repito, interpretando el sentido del de 49.4 de la ley electoral dice lo siguiente eh, los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria, deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esta materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento, y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria la no es. siempre que el no. sí, siempre que las mismas no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestas. Lo que está diciendo la Junta es, si usted participó como candidato en una comisión primaria, en con unas convenciones, por un partido, no puede ser inscrito por otro partido con la finalidad de ser candidato para el proceso electoral del 2010. Entonces, viendo la Junta Central Electoral, el órgano ante el cual debe solicitarse la inscripción, y habiendo la Junta fijado su criterios sobre el sentido... Del artículo 49.4 de la ley de partidos, en el contexto en que acabo de, de leer, o en el texto que acabo de leer, lo que parece lo mismo es que la Junta rechace la solicitud de, de inscripción del expresidente Fernando. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión de la legalidad, es decir, la. La eventual instrucción de una candidatura del expresidente Fernández sería ilegal. Primera cosa. Luego están los argumentos de tipo constitucional. Hay quienes dicen: Ok, vamos a suponer que aquí, y que la ley dice lo que dice la Junta, se dice. La ley sería contraria a la Constitución. Yo pienso que el legislador está perfectamente facultado para establecer restricciones. No lo digo yo, lo dice la misma Constitución. Los derechos, son, los derechos fundamentales son limitables por el legislador, a condición de que la ley a través de la que se limita sea una ley orgánica, a condición de que se respete la razonabilidad de la limitación y a condición de que no se afecte el contenido esencial del de derecho que se está limitando. Y yo pienso, primero, las limitaciones en el caso que nos ocupa provienen directamente de dos leyes orgánicas, que a su vez han sido interpretadas por el órgano encargado de aplicarlas, que es la Junta Central Electoral. Y pienso que el, la limitación esta el criterio de razonabilidad que establece el artículo 64 de la constitución como condición de validez de las limitaciones a los derechos y, y, lo, y lo digo porque al expresidente Fernández no se le está impidiendo o no se le estaría impidiendo que plantee una aspiración se le estaría impidiendo el intento de recurrir en la persecución de una aspiración porque ya él gastó el derecho o sea, él se presentó como candidato y perdió bueno. es como, como la eh, limitación en materia de reelección presidencial, usted puede ser presidente Cristóbal. una vez, y puede ser otra, pero ya más la de la dos no puede, usted no puede no. alegar que es inconstitucional la prohibición del derecho a ser elegido porque usted no puede ser candidato a la presidencia usted no puede ser presidente este veces no, no hay una serie de valores constitucionales, una serie de valores democráticos, cuya protección se persigue con el establecimiento de estas prohibiciones. En el caso que nos ocupa, los valores fundamentales del ordenamiento constitucional dominicano pues, que quieren proteger tienen que ver con cuestiones como la lealtad partidaria, como el adecuado funcionamiento de las estructuras de partidos, evitar que la, el descontento de un candidato con el resultado de una elección sea luego canalizado por vías escurias a través de la presentación de la misma aspiración por eh. otro partido. Sabemos todos cómo funcionan estas cosas y cómo han funcionado en el país. Y sabemos, y sabemos que esa, evitar estas prácticas era el propósito el legislador y eso no ha sido eh, establecido solo en la República Dominicana, ha sido establecido en una buena parte de la democracias del mundo contemporáneo. Cristóbal, Francis Rodríguez de este lado. Adelante. Eh, creo, no cree usted que está dando una interpretación de postulado a diferente y no di hace la diferencia de lo que es un, eh, una precandidatura candidato una, pregunta. O una un candidato postulado, cuando habla el mismo reglamento como la ley que haya sido postulado y en el caso de Leonel Fernández entendemos que no fue no ha sido postulado por ningún partido. Mire, lo que hace la ley es la ley de partidos, es decir, si usted participó en un proceso interno, porque habla de la ley lo que regula es las primarias. Uh -huh. O sea, yo quiero ser claro en esto, la ley de partidos en el artículo, el artículo 49, estaba un capítulo que lo que regula son las elecciones primarias, es decir, las aspiraciones que dentro de un partido presenta un dirigente político para ser candidato por ese partido. No nos, jugue, no nos podemos confundir con los juegos de palabra que se dice precandidato y luego candidato, no. No, no, es la ley. No, no, pero precisamente la ley, la ley, cuando dice que no haya sido candidato en el marco de la regulación de las campañas internas, es de decir, de las primarias internas, el único sentido plausible de interpretación del vocablo candidato, es candidato a ser candidato, que es lo que es un precandidato. Un precandidato no. es un candidato a ser candidato. Y cuando la ley dice que no haya sido candidato, hay que entenderlo así, cuando se conecta en una interpretación sistemática del texto y llamado José Rosa, sabe de lo que estoy hablando y ustedes en cadena que son abogados también lo saben. La interpretación sistemática del texto obliga a interpretar las palabras, las oraciones, los párrafos en el contexto general, en este caso del capítulo eh, en el que se encuentra inserto el texto bajo análisis. Por tanto, nosotros ahora, okay. ¿Qué, ¿qué significa si, si fuera plausible la interpretación de que la ley no habla de precandidatos sino de candidatos? ¿A qué conduce? Conduce a suponer que la ley lo que quiere evitar es que quien fue electo candidato por un partido uh -huh. pueda presentarse luego como candidato por otro. ¿Cuál es el sentido de esta prohibición? ¿A qué apunta? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la práctica histórica de la República Dominicana que se quiere evitar perpetuar? ¿Cuál es el daño histórico que se quiere evitar perpetuar impidiéndole a alguien que ha sido electo candidato por un partido que se presente luego por otro? ¿O es que Luis Abinader tendría algún estímulo electo una vez electo un candidato por el países. PRM para, presentarse, para dejar la candidatura del PRM y presentarse luego como candidato por un partido minoritario? ¿O es visto al revés? Que el hecho de que Luis Abinader haya sido electo como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno le impide, en el marco de un proceso de coalición con otro partido político, presentarse como candidato por ese partido, es inconducente esa interpretación, es lo que quiero decir. La, la, la motivación para el nivel presidencial podría, Sócrates, pod Mercedes. podría eh, coincidir con tu planteamiento, pero para los otros niveles de elección podría conducir precisamente a, a tipo de negociaciones. Y si te pones a ver el escenario que se presenta ahora de cara a la situación de Leonel Fernández precisamente frente a Gonzalo Castillo, no parece plausible que un partícipe en una convención que está invocando o asistiendo a las instituciones que el país se tiene legitimada para ello a solicitar o a reclamar que fue víctima de un fraude, que está pendiente de que se realicen auditorías, tú le coartes su derecho a ser elegible por el hecho de que participó en un torneo. O sea. La interpretación del candidato y del precandidato puede ser plausible o no plausible en función de cómo tú quieres que sea. Porque realmente sí puede ser que cualquier candidato que gane una sindicatura, una senaduría, pueda ser uh, seducido por otro partido para que se transforme. Mira, la, lo que planteas, si te entiendo bien... Eh, no hay una impugnación del proceso electoral, del proceso convencional en el PLB. No existe. La Junta Central Electoral ni ningún órgano ha sido apoderado de una impugnación de los resultados de las elecciones. No, fueron apoderados, ahora ya no lo están. ¿Perdón? Fueron apoderados en su momento, ya no lo están porque no, se no. pronunciaron con relación a eso. No, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no. no. No, que okay. no, no se impugnó eh, la elección. Nunca. La, el Tribunal okay. Superior Electoral fue apoderado de una demanda en referimiento exacto, donde exacto. se le solicitó que okay. le prohibiera a la Junta Central Electoral concluir el escrutinio de los votos y proclamar un candidato en el Partido de la Liberación cierto. Dominicana. Sí, Y cierto. el Tribunal Superior Electoral rechazó esa demanda considerando que no cumplía con la exigencia de irreparabilidad del daño en la medida en que el eventual daño alegado por los representantes legales del expresidente Fernández contaba con un sistema recursivo contenido en la ley 33.18 de partidos políticos y en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral Correcto. para perseguir el resarcimiento. Después de eso, no ha habido ninguna acción formal de impugnación de ninguna etapa ni de ninguna situación concerniente al proceso en el ámbito presidencial. Y por tanto, y por tanto y no aquí hay un argumento, continuo. digamos, eh, de recibo, eh, el que plantea de que como hubo críticas al proceso hay que inscribir el candidato no, eso no es un argumento de recibo sí. bien, bien. No, pero, perdón, perdón, perdón yo no digo que no sea un argumento de recibo sobre la base de que hubo crítica y te estoy diciendo hubo un proceso electoral en el cual fue impugnado como tú dices eh, que, se, que se nombrara a Gonzalo Castillo se proclamara como candidato y está siendo objeto ante la Junta Central Electoral un proceso mediante el cual se está pretendiendo que se realice una auditoría forense sobre la base de que han sido impugnadas las elecciones, no han sido atacadas, porque se está alegando que se cometió un fraude y uno de los participantes en esa convención que tiene derecho a que se apliquen o se agoten todas las medidas democráticas con él y la Junta convino con ellos en que se van a realizar esa, esas auditorías a, al código fuente de la Junta para determinar lo que realmente pasó. Sobre esa base yo te digo que habría que hacer una ponderación en base a ver si realmente se agota el derecho a ser elegible en el hecho de tú participar en unas elecciones que son Interna. cuestionadas, en unas elecciones internas, y que solamente por un problema legal se le da la interpretación de que el precandidato y el candidato son la misma persona. Mira, la, la Junta decidió el día 10 Ajá. de octubre, la primera noticia del periódico Hoy, la primera plana del periódico Hoy, titulaba que la Junta había decidido llevar a cabo una auditoría por de eh, los equipos y del código fuente y del software de los equipos del de escrutinio y la transición de cómputo electoral y lo hizo luego de haber reiterado luego de haber reiterado que el sistema no había podido intervenir lo hizo luego de haber dicho que el alegato de fraude no tenía fundamento, lo hizo luego de haber dicho que no se había presentado ninguna prueba y como tal, al día de hoy no se ha presentado ninguna prueba de un fraude en el tema de escrutinio ni en el sistema de transmisión de votos. Si tú ves el discurso del expresidente Fernández, te anuncia salida del Partido de la Liberación dominicana se da cuenta de que él se retracta respecto de las imputaciones que él y muchos de sus seguidores hicieron al comportamiento de la Junta Central Electoral no, y lo sí, trata sí. de... No se retracta. De gente honorable. De gente honorable. No se retracta. Entonces, entonces eh, aquí lo, lo que quiero decir para cerrar el comentario es no hay ningún procedimiento jurídico que impida la negación de la inscripción de la candidatura del expresidente Fernández. Y al contrario, sí hay, lo reitero, tres disposiciones normativas que vinculan a la Junta Central Electoral que llevan a concluir que la, la solicitud de inscripción debe ser. Bueno, Gracias, muchas gracias Cristóbal por tu sí, participación, gracias, muy amable. Un abrazo si... señores, pase un buen fin de semana. Igual sí, abrazo, tú, gracias. igual tú. Gracias, gracias, Tengo deseos de verte, de... será un día de estos cuando vaya a Santo Domingo. Un placer oírte hermano, cuídate. Bueno señores, esa sí, es la participación es de un abogado constitucionalista, un especialista en el tema sí. constitucional, profesor de Derecho Constitucional, y el coordinador de una de las maestrías más importantes que se da en este país con relación al tema que es la de la Universidad Iberoamericana Unile. Mira, Amado, tenemos a mí una me, pausa, me Francis. Cuando regresemos podemos no, no comentar esa parte, ¿Qué la te, te parece de lo que es un postulado y un precandidato. Bien, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, más contenido del programa.